Ya que nuestras diapositivas deben ser una ayuda visual para entender y recordar el mensaje mejor, está claro que necesitamos usar imágenes. Ha dicho Gar Reynolds sobre las imágenes que son una forma muy poderosa de comunicar, pero además una forma natural, es que estamos hechos para entender y recordar imágenes. ¿Cómo podemos, por lo tanto, incorporar de forma efectiva imágenes a nuestra presentación? Vamos a ver primero ejemplos de cómo no hacerlo. Y esto podría ser uno esta diapositiva está bastante mal tiene un párrafo de texto tiene una imagen y un fondo la imagen por lo menos es relevante estamos hablando de la importancia de las presentaciones en el mundo laboral y parece que la imagen tiene algo que ver pero la hemos dejado ahí puesta en un sitio aleatorio y muy pequeña ¿Por qué tan pequeña que obligamos a la audiencia a hacer un esfuerzo para, para poder ver lo que hay en esa imagen una forma de mejorar esto sería hacer más grande la imagen. Algo como así. Pero tampoco está muy bien. Lo hemos hecho más grande, pero ¿por qué en esa posición? ¿Por qué, ¿Cómo está colocado el texto y la imagen? Parece que está también de forma totalmente aleatoria. ¿Por qué no agrandamos todavía más la imagen? Para verla mejor. Si es una imagen de calidad no va a haber ningún problema. Bueno, pues quedaría algo así. Muchas veces intentamos hacer más grandes las imágenes y aún así no llegamos al borde de la pantalla y nos queda un borde alrededor. Ese borde, esa zona negra alrededor de la imagen, el fondo que estamos viendo, ¿para qué vale? En realidad es ruido, sobra. Es mejor hacer un esfuerzo más, que es gratis, y estirar la imagen hasta que ocupe toda la pantalla. Ponerla, como se dice, a sangre. Y podría quedar algo así. Pero también está mal. ¿Cuál es el problema ahora? Hemos utilizado una imagen de baja resolución y al estirarla mucho, al agrandarla, se ve pixelada, se ve borrosa. Tenemos que usar imágenes con una resolución suficiente. Yo diría que si la imagen va a ocupar gran parte de la pantalla, una resolución mínima puede ser 640 x 480 píxeles o de ese orden, a partir de ahí. Cuanta más resolución, mejor. Si la imagen va a ser pequeñita, que a veces ponemos varias imágenes en la pantalla pequeñitas y no hay ningún problema, la resolución puede ser menor. Pero hay que tener cuidado con esto y usar imágenes con una resolución suficiente. En este ejemplo hemos cometido también un error. ¿Cuál es? Estirar la imagen horizontalmente. Es una cuestión del factor de forma. El factor de forma de la pantalla es rectangular apaisado. Es decir, un rectángulo más ancho que alto. Puede ser 4 tercios o 16 novenos. Pues bien, si queremos usar una imagen a pantalla completa y no tiene exactamente estas mismas proporciones, no tiene este factor de forma, tenemos que hacerle algo para que encaje en la pantalla. Si la estiramos, es decir, horizontalmente o verticalmente, se va a deformar. Y esto, cuando en la imagen, en la fotografía hay una persona, queda fatal, porque a las personas las volvemos más delgadas o las engordamos artificialmente. Nunca se debe estirar horizontal o verticalmente una imagen en la que haya personas. ¿Qué debemos hacer? Recortarla. Quitarle un trozo, un segmento, un rectángulo de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo. O seleccionar una zona de la fotografía, una zona interesante que tenga exactamente el mismo factor de forma que la pantalla. Otro error muy común es usar cliparts. art que son dibujos hechos a mano o dibujados a mano en el, en el ordenador pues están bien, muchas veces son esquemáticos ilustran perfectamente el concepto que queremos mostrar visualmente. El único problema es que a día de hoy en el mundo empresarial, en el mundo laboral, ya no se ve como profesional. Usar un clipart no parece que sea muy profesional en una presentación. Debemos elegir preferentemente fotografías de calidad. Fotografías de calidad como esta. ¡Qué bonita! ¡Qué resolución! ¿Cuál es el problema? que no tiene nada que ver con el tema. Estamos hablando de la importancia de PowerPoint en el mundo laboral y ponemos una fotografía como esta. A no ser que nuestro mensaje en ese momento fuera que tenemos que hacer las diapositivas mmm, embaucadoras, como una puesta de sol. Entonces sí que puede apoyar visualmente nuestro mensaje. Las fotografías tienen que tener relación con el mensaje que estamos transmitiendo en ese momento. Esto sí que puede estar mucho mejor. En esta diapositiva tenemos una fotografía de calidad con resolución que ocupa toda la pantalla y hemos puesto superpuesto el texto, además con contraste. El texto se ve, se lee claramente respecto al fondo que tiene detrás de la fotografía. Hablando de contraste, un problema con el que nos vamos a encontrar muchas veces es que las imágenes que vamos a utilizar tienen gran variedad de colores y zonas muy claras y muy oscuras y entonces al colocar el texto encima muchas veces no se consigue el contraste y no se puede leer bien. Este puede ser un buen ejemplo. Una fotografía de fruta con muchos colores diversos y en las letras a veces claras y a veces oscuras puede que no se vean y algunas palabras sean muy difíciles de leer. Tenemos que mejorar el contraste. Bueno, esto se hace muy fácilmente. Una posibilidad es oscurecer o aclarar la fotografía. Esto se puede hacer con el software de presentaciones, con PowerPoint, muy fácilmente. Y quedaría algo así, hemos oscurecido la fotografía y como el texto es de color blanco se lee perfectamente, tiene contraste. Otra posibilidad muy utilizada, yo en particular lo utilizo mucho, es añadir debajo del texto un rectángulo semitransparente, claro o oscuro. De esta forma mejoramos el contraste del texto solo en esa zona. De dónde está el texto respecto a la fotografía que tenemos debajo y otra posibilidad es enredar un poco más con la fotografía con un software de, de diseño, de, de edición de fotografías, de imágenes y hacer cosas como esta. Hemos convertido parte de la fotografía en blanco y negro y hemos mejorado de esta forma el contraste. Bueno, la idea fundamental es que como las diapositivas son un apoyo visual, tenemos que utilizar imágenes y deben ser fotografías de calidad. Claro, la siguiente pregunta es, ¿dónde conseguimos esas imágenes de calidad?